Líos, como siempre. A continuación vais a poder observar un role-playing entre paciente y psicólogo en el cual vamos a trabajar con un ejercicio de retribución y conceptualización alternativa, cuyo objetivo es coger un pensamiento de la paciente obtenido previamente mediante registro y dar posibles alternativas, lo cual se complementará con más autoregistros para casa. En el caso que vais a ver, es eh, Elena una paciente de 30 años, casada con dos hijos, que sufre dolor lumbar desde hace tres años. Viene a consulta refiriendo ciertos pensamientos y sentimientos que le causan malestar, según ella, debido al dolor. En el role-playing actual vais a poder ver cómo se va a trabajar con una idea de inutilidad y carga familiar. Buenos días, Elena. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues aquí estamos. Mira, te he traído el autorregistro que me pediste. Vale, muy bien. Veo que has apuntado tres situaciones. Una de ellas es cuando tus hijos llegan a casa. Vale. Veo que no has terminado las tareas, que crees que te van a ayudar y que piensas que eres una carga para tu familia. Y eso pues, te hace sentir fracasada, tristeza y veo que al final te vas a tu habitación llorando. Sí. Vale. Otra situación que me has apuntado es la de salir a correr. Veo que también piensas eh, pues, que eres inútil y estás deprimida y tal. Eh, puedo observar que tienes eh, ciertos pensamientos de inutilidad y de carga para tu familia. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, pues a que realmente no, ya no puedo hacer las mismas cosas que hacía antes ni, ni a lo mejor terminarlas. No, no puedo acabar y siempre termino pidiendo ayuda. Eh, vale, eh, ¿y eso te pasa con todas las tareas o solo con, solo con alguna? Bueno, me pasa con casi todas. Me pasa con, con casi todas las cosas que, que tengo que hacer. A mí me gusta hacer las cosas bien y, y cuando no las termino y pido ayuda, bueno, pues pienso que, que van a pensar de mí, ¿no? Que a vale. pensar que soy inútil. ¿Pero quieres decir que siempre haces las cosas, eh, todas las tareas, mal y que siempre tienes que, que pedir ayuda? Bueno, casi todas las veces, eh, casi siempre tengo que pedir ayuda, pues a lo mejor a que me terminen de, de ayudar a servir la mesa o a terminar de recogerla. Y bueno, mis hijos me ayudan, pero yo pienso que ellos creen que soy, un, que soy inútil y que, no, uh -huh. que ya no hago las cosas como antes. Vale, pero sin embargo, mmm, comentas, y por lo que también he visto en los otros registros, que cuando llegas a casa... ¿Tienes la comida preparada y las bolsas para natación preparadas? Sí, casi siempre tengo todo acabado, pero hay veces, o oh, casi acabado, porque siempre me tienen que ayudar a algo, a recoger la mesa, a hacer una mochila, a algo, y yo creo que ellos piensan que, bueno, que no me dicen nada, pero yo creo que ellos piensan que soy una inútil. ¿Y crees que pueden pensar de eso, que eres un inútil, debido a esas razones? Sí, bueno, una nunca puede estar segura de todo. Ellos me dicen que, que, que ellos me ayudan, que no hay problema, pero bueno. ¿Crees que si pensaran eh, que eres inútil te dirían algo como eso? ¿O crees que una persona inútil puede hacer la comida, salir a comprar, preparar las mochilas de natación? Hombre, visto así... Pues a lo mejor eh, no, pero no sé. Es que nunca termino de hacer las cosas bien y, y a mí me gusta hacerlo. ¿Y cómo te hace sentir eso? Pues triste, frustrada, eh, eh, como sin capacidad, como, no sé, apenada. ¿Y tu marido qué, qué opinión tiene de, de las cosas que haces en casa? Bueno, mi marido dice que... Que, que en realidad me exijo demasiado a mí misma y que me pido uh -huh. mucho, y que, que, tendría que lo, ten, lo que tendría que hacer es pedirles ayuda a los niños y que hagan algo ellos también. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que dice eso porque en verdad piensa que soy una inútil. ¿Y si a una amiga tuya, a su marido, le dijera eso, tú qué, qué pensarías? ¿Qué hubieras pensado de eso? Bueno. Que tal vez él quiere que, que ella se libere un poco y que, y que los demás le ayuden para que no tenga tantas cosas que hacer, ¿no? que sí quiere ayudarla. ¿Y qué, qué crees que hubiera tenido que hacer tu amiga? Bueno, eh, por ejemplo, pienso que, que mi amiga Maris sí que es verdad que podría, podría pedirles más ayuda a sus hijos, a, a su hijo Dani, que es un vago, podría pedirle que le echara una mano a poner la mesa y mientras su hija uh -huh. pone, hace las mochilas o al revés, no sé pienso que sí, que podría hacer algo así ¿Y cuál es la diferencia entre el caso de, de tu amiga y el tuyo? Bueno, visto así si es verdad, se parecen un poco pero, pero bueno, no es, no es lo mismo porque, porque yo, yo sé que detrás de esas buenas caras de mi familia hay algo más ¿Y cómo sabes eso? Porque en mi familia, los conozco Mm, explícame un poco eso, no lo no, no entiendo. ¿Qué me quieres decir? Sí, son mi familia y, y yo sé que ellos tienen buen talante y, y me ponen buena cara, pero, pero que por dentro están pensando, están pensando algo, o sea, no puede ser que siempre tengan esa, esa buena actitud conmigo, yo sé que ellos piensan que ya no valgo como antes, que ya no hago las cosas como antes, que soy una, que soy una inútil, que no... Pero no crees que una persona que siente dolor es normal que reparta las tareas con las personas que están en su entorno? Sí, hombre, pienso que sí es normal que repartas tus tareas con la gente que está a tu alrededor, pero es que en mi caso tengo que repartir más de lo normal. ¿Y cuánto es lo normal? ¿Quién lo establece? Bueno, eso es complejo de decidir, ¿no? Vale, dices que tu marido le, te dice que des más responsabilidades a... A los niños. Sí, pero yo creo que lo dice porque, porque realmente piensa que yo ya no hago las cosas como antes y que ya no, ya no sirvo de la misma manera, entonces que para hacer las cosas mal, mejor que las hagan otros. Y, ¿Pero no crees que podría haber otra explicación? No sé si te entiendo. Sí, quiero decir que si a esto que me estás comentando, ¿no crees que bueno pues se quiera dar más responsabilidades a tus hijos? Porque van van madurando y pueden, pueden hacerlas. Bueno... Hombre, no sé. Visto así podría ser una, una razón, ¿no? A lo mejor, quizá a lo mejor si, les, si a ellos les, les pido que hagan alguna cosa más, yo me libero de algunas eh, tareas y tengo más tiempo para mí, para dedicarme o para, para hacer las cosas con más calma, con más cuidado, ¿no? Para intentar que me duela menos. Y puede a lo mejor eso favorecerles a ellos también. Entonces, Elena, ¿Tú podrías decir que eres una persona inútil por intentar repartir las tareas con la gente de tu entorno y así poder dar más responsabilidades a tus hijos y además hacer cosas para poder cuidar tu salud? Hombre, visto así, podría decir ¿no? Que, no, que no soy inútil, ¿no? Además es eso, podría conseguir más tiempo para mí, ¿no? Esas son las para... ventajas que puedes ver a, a la hora de, de ver así la situación. Sí, sí, lo podría ver como una ventaja. Además, ayudaría a los niños a que fueran madurando, ¿no? Vale. Te voy a mandar unos otros registros para casa, ¿de acuerdo? En los que vas a apuntar, es un poco distinto al que menos has traído, ¿vale? Vas a apuntar la situación, el pensamiento que tienes y un posible pensamiento alternativo, como lo que hemos estado haciendo ahora. Ah, vale. vale. vale. Acabamos de ver un ejemplo de reatribución y conceptualización alternativa. Cogemos un pensamiento de la paciente en este sentido de inutilidad y carga familiar y damos una posible alternativa al mismo.